Bitcoin pendiente de un hilo. Y no solo Bitcoin, todo el mercado. Ayer ya se adelantaba que bueno, pues tenemos esta semana y la que viene. Van a ser unos, <ríe> unos días un poquito complicados. Eh, ya tenemos algún dato de trabajo. El día 10 tenemos datos de IPC. El, el 14. En estos días, vamos a tener la semana que viene. El 15 y el 16, tenemos si no me equivoco lo de la FED, os dejé el calendario ayer por ahí abajo para que le echéis un ojo y lo que decía de la prudencia, ¿no? Creo que son momentos para ser un poquito prudente eh, y tener eh, mucho, mucho ojo, mucho ojo porque uh, si el mercado eh, empieza a subir hay gente que dice, está súper alcista yo pienso que todavía no estamos alcistas ¿vale? ya lo he dicho varias veces ni siquiera hemos terminado el mercado bajista eh, eso no se ha confirmado el cambio de tendencia eh, cuando el mercado empieza a subir y sabemos que cuando empieza a subir eso es un no parar todavía estamos demasiado lejos del javi, que ahora lo vamos a ver para que se produzca esa subida que bah, todo el mundo dice que ya um, si te pierdes el inicio porque hay dudas no pasa absolutamente nada puedes esperar al primer retroceso que haya para entrar no hay prisa como tengas prisa, es la que te va a matar. Esto es seguro. Seguro. ¿Por qué? Porque la gente que hay en el mercado controlándolo, llevándolo para arriba y para abajo, sabe mil veces más que nosotros. Pero mil veces más que nosotros. Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. ¿Eh? Que tengo aquí el micrófono un poquito, un poquito lejos. ¿Vale? Tenerlo muy en cuenta porque es una realidad. A mí no me, no me molesta para nada decirlo. Y esto es, pero es que es, que es verdad. Entonces, la vida en el mercado se mide por, por momentos, por esos momentos. No, no, no lo midáis en cada minuto de la vela, en cada hora de la vela, sino en momentos. Hay momentos que son eh, para aprovechar y hay que tener paciencia para aprovechar en ese momento. Entonces, decía qui Gonjin, pequeño pequeños saltamontes, bueno, esta era, este era de joven Padawan, concéntrate en el momento siente el momento y no pienses ya lo has tenido que pensar antes en cómo vas a actuar para ese momento es decir, tienes que tener una estrategia de qué voy a hacer cuando llegue ese momento si no lo tienes claro no entres en el mercado si no estás a gusto, no entres en el mercado si tienes dudas, no entres en el mercado porque te va a fulminar y por supuesto, jamás hagas un trade de venganza porque ese sí que te va a a estar machacando y durante más tiempo del que te puedas imaginar en fin vamos a ver cómo está el mercado vamos a ver cómo está Bitcoin que está, bueno, pues es lo que digo, ¿no? pendiente de un hilo, comenzamos Pues eso, suscríbete y dale a la campanita Bueno, tenemos el SP500 Que ha llegado a la línea Nitro pum, Y se ha ido para abajo ¿Quieres saber lo que es la línea Nitro? Pues la línea Nitro es una línea que tenemos muy especial Dentro del um, script All-in-One Este script, que hace? Pues, pues que con la versión gratis de, de TradingView Pues tengas un montón de medias De cruces, de soportes y resistencias eh, Un montón de cosas Mirar, eh, si yo desde aquí a al All-in-One pues podemos, eh, bueno, es que hay muchas cosas, ¿vale? Entonces, mostrar cruces nitro, yo le digo que muestro, muestre esos cruces y te empieza a mostrar, pues, eh, un montón de, de, bueno, un montón. Ves estas cruces rojas que acaba de salir aquí, esta cruz amarilla que acaba de salir aquí, pues un cruce positivo y un cruce que dice, ¡ay! negativo. Eh, los Dragon Ball, pues son unas pelotillas que salen para confirmar este cruce de que se va al alza y se va al alza aquí confirmar que se va a la baja y se va a la baja. Eh... ¿Puntos de pivote? Pues puntos de pivote, por pues los puntos de pivote superiores e inferiores, eh, el autoajuste... Podemos ponerlo más fuerte, pero bueno, tampoco tienen mucho de ella. ¿Soportes y resistencias? Pues bueno, si le decimos que actúe el soporte y resistencias pues aquí tenemos un soporte, aquí tenemos una resistencia, y nos los van marcando. Vamos a ir desactivándolos, porque si no, la gráfica se empieza a llenar de muchas más cosas. Eh, podemos activar tres EMAS más una personalizada, podemos activar tres líneas, eh, tres medias móviles, más una personalizada, que le podemos poner nosotros eh, lo que queramos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues... Y esto, todo esto, nos cuenta como un solo script, en TradingView, ya está, punto. Con la versión gratis funciona perfectamente de tal forma que no tengo que estar pendiente o si pago o si no, pago o si tal, teniendo un un, un script que me da todos esos indicadores en uno solo. Después, que puedo poner? Pues, por ejemplo, el volumen y el RSI. O si resulta que no quieres ponerle el, este RSI, quieres ponerle el, el alert, que para mí es, ahí me gusta más que el RSI porque nos indica de la línea roja para arriba o de la línea verde para abajo, la zona central, cuando estamos con estos cuerpos rojos que nos vamos para abajo, cuando estamos con estos cuerpos verdes que nos vamos para arriba y de un vistazo lo ve más fácil, lo tienes totalmente gratis, lo tienes totalmente gratis y lo tienes por aquí abajo en la descripción, ¿vale? Loling One, si lo quieres, lo tienes en la página web la página web, que, bueno, pues tenemos el curso, bueno, aquí tenemos, tenéis el curso que te dice el bloque de iniciación, maduración, de análisis, de estrategias, pues bueno, un poco todo lo que, se, lo que se da en el curso, por si lo queréis aclarar y por ahí tenéis los links para el que quiera hacer algo. Bueno, importante, no nos dejemos caer en cosas que bueno, pueden volar. Bybit hoy anuncia, por ejemplo, una tarjeta de débito respaldada por Mastercard, ¿vale? Después de haber detenido las transferencias en dólares. Ostras, tú detienes transferencias en dólares y me vas a fastidiar ahora y me vas a decir que me das a una tarjeta ¿por qué? porque lo que quieres es que esas transferencias en dólares cortarlas y lo que quieres hacer es que yo me lo gaste con tu tarjeta básicamente, entonces yo prefiero exchanges que no me hacen estas cosas sinceramente, ¿vale? por aquí debajo tenéis una lista, para mí el number one es Kraken ¿por qué? porque puedo pasar y puedo tradear en USD no en USDT sino en USD o en euros sin necesidad de cambiar a USD comprar vender transferir me cuesta 9 céntimos de, de euro a cualquier cuenta por sepa y la tengo en unas horas y bueno pues limpio bueno bonito y barato. luego pues bueno pues si quieres futuro porque te gusta baby yo creo que Bing x es bastante mejor también lo tenéis por ahí abajo bueno tenéis varios de los que puedo utilizar o oh, no vete tú a saber <ríe> que sí hombre que sí eh, bien eh, por la parte del halving que hablábamos, pues nos queda todavía un año y 74 días. Todavía queda, bueno, esto es un supuesto si va al 19 de mayo, que irá posiblemente antes. Eh, ya estamos a un año y dos meses, estamos a 14 meses vista. Normalmente, a partir de 14 meses vista suele, digamos, empezar un, un mini rally, esa cripto primavera. Eso es lo que ha hecho anteriormente, aproximadamente, ¿vale? No tiene por qué ser exacto a 14 meses vista. Eh, pero tenemos que adaptarnos a la situación real de la economía. Entonces, los próximos días que vienen aquí en adelante, estas dos semanas que vienen ahora, son cruciales, cruciales para ver si esa criptoprimavera es posible o va a tardar un poco más o ya se ha producido y no vamos más para abajo. Todo esto hay que, hay que ser muy adaptativo, ¿vale? El trading es adaptativo, las inversiones son adaptativas. Quien te diga, nada, déjalo ahí ya. A 10 años vista. Bueno, si tú puedes dejarlo a 10 años vista, ya felicidades. Los ya que somos pobres, pues no podemos. Bien, eh, por la parte del, de Bitcoin, zonas buenas de compra. Eh, bueno, pues siempre yo me guío, me guío por varios gráficos. Uno de ellos es este. Y todo lo que sea comprar por debajo de la línea naranja y por encima de la línea morada es bueno. vale Entonces, en ese margen, para mí, ¿vale? para mí cada uno lo hace como, como quiere dejaré si queréis el... Eh, si me pedís en comentarios, os, os mando el link del de, de este modelo de precios. Todo lo que he comprado por debajo lo tengo en beneficios, ¿vale? lo que he comprado en esa zona está en beneficios. ¿Que vuelve a tocarla? Pues ya sabéis, no fear. Sin miedo, compraremos más. Eh, siempre y cuando tengamos capital, claro. <ríe> ya sabéis el porcentaje de, de inversión que estoy yo si sois seguidor del canal. Eh, bien. S&P 500, bueno, lo que he dicho, ¿no? Media, eh, media, eh, la línea de nitro, nitro, tocado, pum, y me voy para abajo. Vela Martín invertida, no es bonito donde está haciéndolo, pero bueno, no quiere decir que se vaya a ir ya para abajo. Vamos a ver mmm, que tendrá que apoyarse en la EMA 20, ¿vale? Posiblemente. Por la parte de Bitcoin, Bitcoin en cuatro horas, seguimos. De momento, esta zona, fijaros cómo ha sido. Toda una zona de soporte, la línea verde. Resistencia y nos vamos para arriba. Ahora, bueno, pues estaba tonteando con ella y de momento la hemos pasado en cuatro horas, ¿vale? Ahora que importante sería hacer un cierre diario por encima, que estaría bastante bien. ¿Para qué? Para poder intentar hacer un ataque a la zona de 22.800, por un lado, ¿vale? Por, por esta zona de de aterrizaje que hay por aquí, de soporte, y intentar, oye, acercarnos a la zona otra vez de los 23.800. Que, pues, mucho en un día. No, no, hemos visto que Bitcoin en un día hace muchísimo más que todo eso, ¿vale? Eh, vamos a ver si somos capaces de mantener esta línea de tendencia con su línea superior en los cuerpos, su línea inferior en las mechas. Bueno, pues a ver si, de momento, oye, se está soportando, a pesar de los pesares. Vamos a ver cómo terminamos. Eso es, lo que, eso es lo importante. Eh, por nuestra parte en diario y con las medias, sí que es cierto que, a ver, lo que yo dije, lo que yo creo que puede pasar, ¿vale? Igual que perdimos la EMA 20, pasamos por debajo, hemos tocado el soporte y nos hemos ido arriba. Ahora, perder la 50, es posible que haya aquí cruce, no tiene por qué ser negativo, puede hacer la cobra e irse arriba. Puede ser, todavía no está confirmada la otra opción que no sea esa, ¿vale? Eh, y bueno. Ahora bien, si vamos a la 50 o a la 20, chocamos contra ella como resistencia dinámica que es, y nos vamos para abajo, zona de soporte, la tenemos aquí bastante bien marcada, que ya ha sido una vez soporte y anteriormente ha sido resistencias, y a esperar tranquilamente, tranquilamente, 21.300 en la parte inferior, 21.820 en la parte superior aproximadamente. Por otra parte, qué chirría que hemos perdido, zona de 50% RSI... Y a partir de aquí, si seguimos abajo, mal rollo porque caeremos bastante, por lo menos hasta la media de 100. Un punto de inflexión o de confluencia entre la media de 100, que estamos... Esto es, esto es un cruce muy positivo, la media de 100, 100, media de 100 hacia arriba. Y además la de 200 no está cayendo, estaba ya horizontal, con lo cual es más positivo todavía. ¿vale? Esto quiere decir si la de 200 está horizontal, está horizontal después de haber caído, quiere decir que ha habido una zona suficiente de acumulación como para... Empezar a, a poder subir y cambiar esa tendencia descendente, me vuelvo horizontal, me vuelvo ascendente. Esto siempre es así, no hay veces que se vuelve horizontal y vuelve a caer. Esto es una realidad como un piano. ¿bien? Ahora, yo sigo siendo todavía, todavía, ¿vale? En relativamente positivo en cuanto a que podemos ir otra vez a atacar la zona de 25.000, ¿vale? Relativamente positivo. Si veo que no podemos, ¿vale? Porque hay gente que me lo ha preguntado. Sabéis que yo tenía un 35% de capital invertido. Lo subí a un 50, metí un 15, ¿vale? Entonces, ese porcentaje, si veo ese 15, incluso, inclusive posiblemente más, si veo que no podemos romper la zona de la EMA 20, lo venderé. ¿Cómo lo voy a vender? Con un muy poquito beneficio, muy poquito, pero prefiero venderlo, y aunque sea para comprarlo más abajo, en el pullback aquí, o que haga un hombro cabeza hombro, invertido, o sea, perdón, invertido, hombro cabeza hombro tal cual, eh, ya lo veré volvería a comprarlo, más abajo, ¿vale? Pero, fijado lo que digo, estoy 50% invertido, que ese 15% que metí lo soltaría, me quedaría con un 35% invertido y un 65% en liquidez. ¿Que me puedo equivocar? Pues claro, me equivoco. no sería la primera vez que me equivoco, me he equivocado mil veces, pero eso es, yo sí tengo buen plan, es el plan que yo tengo, no sé si coincidirá con el vuestro o no, yo os lo digo, yo os lo cuento. Porque luego la gente dice, es que no cuenta lo que haces. Pues claro que lo cuento, lo cuento, lo baje. Hay que escuchar, hay que escuchar, hay que poner las orejas y ver cada día lo que haces. Bien, Ethereum, por su parte, bueno, zona horizontal, exactamente igual que Bitcoin, días aburridos, un poquito paradito, todo. El Total Market, un pelín verde y la dominancia de Bitcoin, un pelín roja. ¿Qué quiere decir esto? Que habrá algunas altcoins, aunque se ha movido muy poquito, bueno, pues que hayan podido generar algo. Por su parte, el dólar index, haciendo de las suyas, se ha venido a la EMA20, lo que decíamos, tal cual. Ha rebotado. Esto quiere decir que ya a partir de aquí rebote y se puede ir para arriba. Puede intentar ir, dos, dos opciones, intentar ir a la zona de 105-300, otra vez, este máximo aquí, vale después del rebote, o que la M20 no sea suficiente, estamos probando un, una zona de soporte dinámico y se tenga que venir a por la 50 o inclusive a, a la nitro, vale que bueno, que en, en confluencia con la zona horizontal que tuvo aquí, zonas de descanso y zonas de resistencia, bueno, pues podría en 103 y medio, más o menos, decirme vengo aquí y vuelvo ya a intentarlo otra vez. Depende de cómo vayan los mercados en adelante. Eh, por su parte, bueno, pues aquí tenemos las, las altcoins. Vamos a ir a la parte positiva, que tenemos aquí a Preset subiendo un 2,5%. Pues nada, eh, hay que siga subiendo. En cuanto está 0,57, pues venga. Lo queremos de 0,60 para arriba, si no, no mola. Estuvo aquí tocando, fijaros, que estuvo aquí en 0,75, 0,76. super guay. Mucha tranquilidad. Tiene para, para, por mi parte tiene que llegar por lo menos a 30 centavos de dólar, si no, no los voy a no los voy ni a tocar. Así que ahí vamos acumulando pre que tenemos... ¿Cuántos tenemos? A ver. Uh, más de mil, ya tenía más de mil. Tengo que pasar mil al exchange y guardarlos o al, o al ledger. ¿ves? 1024, vale. Eh, porque de mil en mil puedes, puedes ir pasándolos, entonces bueno. Eh, si a lo largo, te dicen cada trimestre tú puedes sacar mil, de, de estos de regalo ¿vale? Es otra cosa es que, que hagas un nodo, que también te da dinerito eh, que inviertas en ellos que esperamos de los de regalito a lo largo del año puedes sacar cuatro mil cada tres meses mil eh, claro, cuatro mil a 30 centavos de dólar pues son mil pavos gratis, gratis por hacer lo mismo, exactamente lo mismo que haces eh, en Google pues no sé yo, eh a lo mejor resulta que tal. Ahora poner las pilas, poner, pasar el link a la gente, que se hagan y cuando la gente se haga y haya, haya ganado 50 tokens, os dan a vosotros 25. O sea que eso también está muy bien. Así que eh, poner las pilas, ¿vale? Y oye, pues que la gente utilice presets, que es aparte de cómodo pues oye, que te da dinerito, que narices que es para lo que estamos aquí, bueno eh, volvemos a las altcoins y si vemos que en la parte negativa, pues tenemos a velas eh, los library gates hay dinero gratis también por ahí, eh, los titan arena tal, EV con medio pero tampoco ahí ya, ya el 5% ya para ahí abajo es poca chicha lo que se ha dado, y en la parte positiva, ay amigos eh, a ver, no es que sea tampoco mucho, pero bueno por lo menos, eh, tenemos ahí DOM con un 13%, más con un 9,78 9,80, Gala Games con un eh, 8,69, está muy muy bien, Per y Pico, mira, Maná 6,5%. A ver si despierta un poquito el metaverso, pero vamos, yo pienso que todavía las podemos comprar más baratas. Naka también está ahí en torno al 6%, TKO un 5% aproximadamente. Phantom un y 4,5%. Vamos a ver, Phantom, por ver alguna, ya que no me habéis pedido nada. Eh, pues fijaros cómo ha cumplido con un doble suelo de momento, perdón, doble techo, 1 y 2, y se nos ha venido abajo. Eh, una vez que ha venido a perder el vértice, bueno, pues ha empezado a rebotar con esta zona que tenemos aquí que es una zona que en su momento fue una resistencia, ahora toda esta zona donde puede hacer banderita debería actuar como soporte pero, hay amigos eh, es que tiene zonas más abajo que son más interesantes, y creo que este punto de pivote que hay aquí, después de la ruptura de la línea de tendencia, pues puede ser más interesante en la zona de los 0.31 o 0.28 0.28, 0.31 eh, debería de, de ser una zona pues oye, bastante más interesante, ¿por qué? pues porque si nos fijamos Aquí hay un cierre de velas, vale, en este punto, y tenemos ese cierre de velas con resistencia en toda esta zona, jugueteando. Apoyo, resistencia, me voy abajo. Línea de tendencia con resistencia y falsa salida, y abajo. Seguimos en resistencia en toda esa zona, me voy abajo hasta que la he pasado. ¿No ha hecho pulvaca esa zona completo? Bueno, pero creo que es entre, entre este máximo que hay aquí, aquí. Entre este máximo que hay aquí y esa zona de apoyo, creo que sería bastante más interesante. Pero bueno, queda igual que en 0,40 de momento, si empieza a rebotar, y fijaros cómo esté el RSI, en el momento vuelvo a usar el RSI de 50 hacia arriba, eh, tenerlo, tenerlo en cuenta porque es bastante probable que vuelva a rebotar. De todas formas, la zona RSI de 40. En general en las altcoins suele funcionar bastante bien como punto de rebote. Cava, eh, 430%, pues bueno, algo muy similar. Todavía tenemos resistencias mucho más arriba que todavía no ha, no ha alcanzado a llegar. Se desgastó en R6 y ha hecho una recuperación abajo. Y bueno, pues a ver qué tal su punto de dulce, digamos, RSI, está en la zona de 35. Eh, Illuvion Waves también por aquí, 397, pues tres cuartas de lo mismo. En la zona de resistencia que teníamos marcada, intentó pasarla, no pudo, ha intentado volver a pasarla con una falsa ruptura, no ha podido y se ha venido a la parte de abajo. Bueno, pues a ver si es capaz de, de romperla. No es algo que sea que sea eh, por casualidad, sino que está en su zona de salida, ¿vale? Contra el, el títer. Entonces, pues, pues oye, es una zona de resistencia súper importante, ya lo fue en su día y fijaros, cómo se fue abajo hasta que pudo romperla y ya hacer eh, pues la maravilla que hizo eh, por una y dos veces con, después de este retroceso. Bueno, pues ahora deberemos esperar algo similar, por lo menos la ruptura de esta zona que nos pueda llevar a la zona ...de este punto de pivote antiguo... ...que es donde tengo esta línea verde... ...en los 49 y ...tened en cuenta que estamos en 2,35... ...entonces, lo para esto hace falta bastante paciencia... ...es decir, voy a meter aquí, yo que sé, 200 pavos... ...y le voy a hacer un 113%... ...cuando llegue a ese punto... ...pues eh, voy a tener, en vez de 200... ...tendré otro 200 y algo... ¿Vale? Más 1.200, 400 y pico. Pues bueno, si luego hay un retroceso, pues poder aprovechar y hacer otro impulso ya. Sí, eso ya depende un poquito de la estrategia que quiera llevar cada uno. En fin, no me voy a enrollar nada más. Vamos a terminar con Bitcoin. De momento la vela de 4 horas está siendo un poquito roja. Le quedan 49 minutos. Eh, si hace un poquito de banderita en esta zona y eh, nos lleva, pues... A esta, a esta zonita que tenemos aquí, en la zona de los 22.950, pues estaría bastante, bastante bien ese intento. Por lo menos salir de la zona que estamos pegados tanto a la línea horizontal, soporte horizontal que tenemos aquí en eh, verde, más la línea de tendencia, si empezamos a alejarnos de ella, bueno, pues... Nos dará una oportunidad. Eh, zonas de 50% de canal, zonas de 50% de canal, zonas de 50% de canal, en su momento, pues pueden ser buenas ahora aproximadamente rondando los 24.300, 24.200, más o menos, ¿vale? Eh, zonas de máximos en estos momentos eh, que le veo, porque no hay ninguna gana, no hay, no hay, no hay volumen y no hay chicha ni limonada. El mercado se queda un poquito a la espera, el mercado es miedoso, el dinero es lo más miedoso que hay en el mundo. Así que bueno, chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.